En una protesta, es difícil estar pendiente de todo lo que está pasando. Eh, digamos así, uno esté en la protesta, no puede tener los ojos en todos lados. Y muchas veces, incluso cuando uno está en una protesta, luego es que se termina enterando de los abusos de poder de la policía o de los episodios de violencia que hubo durante esa manifestación. Y en gran parte, eso se sabe gracias a las personas que están grabando, gracias a gente que apunta a su celular sin saber que va a capturar eventualmente una evidencia de un abuso de poder por parte de la policía. Eh, mi experiencia más reciente con esa documentación de violencia policial fue el pasado 24 de febrero, que fue el día contra la brutalidad policial, que es una jornada impulsada por organizaciones de víctimas, eh, que básicamente piden que se desmonte el SMAD eh, y pues protestan contra la violencia eh, de, de Estado por parte de la policía. Ese día eh, la marcha iba normal y llegamos a un punto en el centro en el que se empezaron como a agitar un poco manifestantes y policías. Eh, de repente ya había piedras hacia un lado, policías también que estaban corriendo hacia algunos manifestantes. Eh, digamos Lo que yo trato de hacer en esas circunstancias y lo que hice esa vez es apuntar mi cámara hacia donde pareciera que está la acción. Eh, un poco sin saber exactamente qué va a pasar y estando muy pendiente también de lo que está pasando alrededor. Eh, eventualmente Digamos, capture en video el momento en que la policía y el ESMAD empieza a activar aturdidoras. También eventualmente eh, capture el momento en el que un policía agrede a una mujer. Eh, simplemente como por estar ahí apuntando la cámara, pero sin saber muy bien qué es lo que va a pasar. Eh, incluso habiendo estado ahí, luego me enteré que fue que hirieron a un joven en el ojo que aparentemente le disparó eh, un agente del SMAP, eh, e incluso estando ahí eso pues digamos fue algo que se me escapó y hasta el momento es algo que no hemos podido encontrar en video eh, seguramente hay alguna evidencia de video eh, y en caso de que no la haya eso resalta aún más la importancia de lo que vamos a hablar en esta clase que es que la gente tenga conciencia de lo importante que es estar registrando eh, lo que está pasando en una protesta, porque uno no sabe en qué momento van a pasar estas cosas. Y esos videos muchas veces son lo único que queda como evidencia para, digamos, llevar un proceso disciplinario contra un funcionario del Estado que pueda estar abusando de su poder y de su fuerza. Antes de que hablemos de documentación, lo primero que tienen que entender es que la protesta es un mecanismo protegido por la ley y la Constitución. El año pasado, la Corte Constitucional reiteró que las autoridades tienen que vigilar y sancionar la violencia arbitraria y sistemática sobre los protestantes. Pero también tenemos que entender cuál es el correcto proceder de la policía y el SMAT cuando están acompañando manifestaciones. Lo primero es que siempre tienen que estar alejados de las personas, tienen que estar en los laterales o en la parte de atrás de los manifestantes y solo pueden interceder en focos de violencia de manera proporcional a lo que está pasando y no pueden exigir ningún tipo de documento, es decir, ellos pueden detener a alguien y lo, pueden, y lo tienen que llevar ante un policía y ante un CAI, pero ellos de ninguna manera los pueden hacer firmar documentos o comparendos o nada de ese estilo, esa no es la función del ESMAD. Otra cosa que hay que tener en cuenta es eh, las reglas sobre el uso de las armas por parte del ESMAD y de la policía. Entonces, el S.M.A.D. solo está autorizado para usar armas de baja letalidad eh, y esas armas solo pueden ser apuntadas de manera parabólica o indirecta, nunca directamente hacia los manifestantes. Que eso fue lo que no pasó en el caso del asesinato a Dylan Cruz. Eh, en los videos que quedaron registrados de ese evento se ve claramente cómo el agente del S.M.A.D. le dispara directamente a Dylan y eventualmente le ocasiona la muerte. Por otro lado, la policía sí está autorizada a portar armas de fuego, sin embargo, el arma de fuego solo la puede usar cuando haya un presunto delincuente que ofrezca delincuencia armada, es decir, una persona que también esté armada, eh, o que de otra manera ponga en riesgo la vida de otras personas. Y el policía solo puede sacar su arma y utilizarla cuando no haya otra manera de detener o reducir a esa persona, eh, digamos, con medidas menos extremas. Es decir, que en resumen, sacar el arma y dispararla es la, el último recurso. Eh, que eso, por ejemplo, fue lo que no pasó en Bogotá la noche del 9 de septiembre del año pasado. Si uno piensa, por ejemplo, en lo que pasó en Verbenal y en los videos que, terminaron, pues, que registraron lo que pasó esa noche, se ve claramente cómo los policías disparan hacia los manifestantes cuando los manifestantes no están incurriendo en una acción que ponga en peligro la vida de manera extrema la de otros manifestantes o la de las mismas policías. En últimas, el uso de sus armas de fuego no es proporcional a lo que está pasando de la parte de los manifestantes. Todos los agentes de policía deben portar visiblemente su número de placa y apellido. Y en el caso del SMAT, su número de identificación está en su uniforme y el jefe del operativo solo está identificado con la palabra SMAT. Por ejemplo, algo que pasó en el 9S es que había muchos videos de policías que tenían la chaqueta al revés sin dejar ver su número de identificación. O en algunos casos también había personas sin uniforme que estaban disparando hacia la gente, pero estaban del lado de la policía o acompañados por ellos. Hay tres casos en los que la policía o el SMAT puede detener a una persona. El primero es por tener una orden de captura. El segundo es por eh, ser encontrado cometiendo un crimen. Y el tercero, que a veces suele ser el más común de las capturas en manifestaciones, es por encontrarse en un alto grado de excitación o exaltación que ponga en riesgo la vida propia o la de otras personas. Eh, en cualquier caso, la policía siempre está obligada a informar hacia dónde eh, se va a llevar a la persona detenida. Entonces, en caso de que una persona esté sola, siempre es buena idea preguntarle y de pronto dejar grabado en video eh, el lugar al que lo van a llevar, así como, por ejemplo, preguntarle a la persona su nombre y su número de cédula. Muchas personas a veces gritan esa información cuando son detenidas por policías. En el último caso, en caso de ser detenido por, por encontrarse en alto grado de excitación, en cualquier caso, nunca la detención puede ser más allá de 12 horas y no se puede ser detenido, en teoría, en el mismo espacio en que están detenidas personas acusadas de haber cometido un crimen. En caso de ser detenido eh, por encontrarse en un alto grado de excitación, la ley dice que si un acudiente, un familiar o un amigo va a donde esté detenida esta persona, que puede ser el centro de traslado por protección antigua UPJ, eh, y se hace cargo de él, la policía lo debe dejar ir. Todo procedimiento de la policía y el SMAD puede ser grabado con cualquier dispositivo tecnológico, sea un celular, una cámara, y ningún policía o, o agente del SMAD lo puede impedir. Si lo hace, está eh, incurriendo en una causa de mala conducta. Esto lo pueden verificar en el artículo 21 del Código Nacional de Policía. La policía no le puede pedir a nadie su celular y no puede ver lo que están grabando o lo que tiene en el dispositivo, a no ser que encuentren a la persona cometiendo un crimen. En ese caso, si ellos consideran que lo que hay en el celular es relevante, pueden pedirlo para revisarlo. Como no sabemos cuál va a ser el caso en el momento en que estén documentando, recomendamos que todo lo que graben lo suban inmediatamente a redes sociales. Y ya por último, antes de salir, es importante llevar un par de cosas. Eh, si eh, se es periodista, llevar el carnet de prensa y portarlo en un lugar visible. Si no, simplemente llevar eh, la cédula y los documentos que permitan eh, la identificación. Entonces, carnet estudiantil, libreta militar. Eh, también es recomendable llevar el carnet del seguro médico. Eh, para documentar claramente, pues no se necesita mucho más que el celular, entonces el celular cargado y no está además también una batería externa eh, en caso de que la jornada sea larga para que alcance la batería del celular. Una parte importante del salir a documentar la violencia policial tiene que ver con el autocuidado en la protesta están paseando muchas cosas al mismo tiempo y además de estar pendiente de lo que está pasando y de lo que está haciendo la policía hay que estar pendiente también de lo que está pasando con una y uno. Eh, entonces, por un lado, lo primero es procurar salir acompañado o acompañada. Eh, en caso de poder estar con otra persona, cuando uno va a documentar, eh, el otro, en lo posible, eh, debería estar pendiente de lo que está pasando alrededor. Si eso no pasa, eh, si la persona que está documentando está sola, hay que procurar apuntar la cámara hacia donde está la acción, pero al mismo tiempo tratar de estar muy pendiente de lo que está pasando alrededor. Porque a veces la cámara se vuelve un punto que cierra como la visión periférica y a veces en esas otras en, esas, en en lo que está pasando alrededor también hay que tener cuidado porque puede caer una piedra o pues pueden estar pasando cosas que se nos salgan del campo de visión entonces hay que estar pendiente de lo que está pasando alrededor en cualquier caso también de ir acompañado es bueno fijar puntos de encuentro con la otra persona porque a veces en medio de todo el agite la gente se pierde entonces está bien tener un punto de referente para encontrarse con esa otra persona. Eh, para documentar, lo más importante o oh, hay que procurar no estar en el centro del evento. Apenas se desata el desorden, lo mejor que se puede hacer es tratar de irse hacia las márgenes y grabar desde el borde. Eh, digamos que es el lugar en el que puede haber menos peligro eh, de que salir herido o de que pase algo. Eh, también es recomendable a veces no correr. Muchas veces, cuando empieza la intervención del esmado de la policía, el primer instinto de las personas es correr. A veces quedarse quieto y apuntar la cámara es mejor defensa que salir corriendo, porque los policías persiguen al que corre. Eh, sin embargo, esto es algo que siempre hay que evaluar y que siempre depende del contexto. A veces quedarse es el riesgo. Pero hay otras circunstancias en las que si uno se hace hacia un lado, de pronto trata de protegerse con un muro, con una columna, y está grabando y se ubica por fuera del foco de violencia, a veces, pues, la policía es, es un poco como que respeta eso y no, no va detrás de la persona que se queda quieta y graba. En cualquier caso, es bueno tratar de no acercarse ni estar detrás de los policías. Eh, también, es importante evitar tener contacto físico con ellos y en cualquier caso, además de estar pendiente de lo que está haciendo la policía, también es importante estar pendiente de lo que hacen los manifestantes, porque muchas veces ubicarse detrás de la línea de policía significa también estar en la zona en la que pueden caer piedras u otros artefactos que puedan tirar algunos manifestantes entonces es recomendable no hacerse, pues no estar por detrás de los policías eh, y estar en cualquier caso pendiente de, de los dos lados. También es recomendable eh, que compartan su ubicación por WhatsApp con alguien que esté por fuera de la manifestación y que pueda estar pendiente todo el tiempo eh, de dónde están ustedes, en caso de, de que pase algo, que simplemente alguien esté pendiente. Y por último, cuando ya se termina la manifestación hay que procurar no devolverse muy solo ni por sitios muy solos, sino tratar de estar eh, cerca como eh, a donde otros grupos estén también transitando, eh, porque también a veces es en esos lugares oscuros en los que la policía termina haciendo capturas o pues que puede prestarse como para eh, intervenciones más irregulares. Ya por último, el, la labor de documentar está muy de cerca también a veces con la necesidad de intervenir. En ese sentido, creemos que es mejor dejar a las personas que están preparadas para la intervención hacerlo, es decir, personas de derechos humanos, y personas eh, de instituciones como la Procuraduría, la Defensoría, que son personas que van a la marcha precisamente para eso, que saben cómo hablarle a la policía y que saben cómo intervenir y conciliar entre manifestantes y policías. Entonces, en caso de sentir la necesidad o, o ver el escenario en el que es necesaria una intervención, lo que recomendamos es buscar a esas personas que están entrenadas para intervenir y crear el diálogo. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer después de saber cuáles son los procedimientos de autocuidado es tener el conocimiento básico para hacer una documentación adecuada. Entonces, lo primero es hacer lives. Nosotros preferimos hacer lives porque el material ya queda de una vez en Internet y es más fácil que otras personas lo vean, lo usen y lo comparten para mostrar lo que está pasando y nos evita el problema de la memoria del celular que muchas veces puede ser complicado. Cuando hacemos los lives, procuramos decir en dónde estamos, qué fecha es, qué hora son, y tratar de describir un poco lo que estamos viendo. Hay ocasiones que por el ruido de la manifestación o por lo que esté pasando es muy difícil entender el contexto. Y un poco el trabajo de la persona que está documentando es contar ese contexto. Eso también ayuda mucho a que después los equipos de reporteros que vayan a tratar de reconstruir lo que pasa en las manifestaciones o cuando hay, hay, digamos, como abuso o violencia sobre los manifestantes, pues tener toda esta información ayuda a que se construya más la escena de lo que pasó puntualmente. Traten de enfocar siempre los números de identificación de los policías y los agentes del ESMAD, también de las tanquetas o de las patrullas. Eso es importante porque muchas veces cuando reconstruimos lo que está pasando o tratamos de ver quién es la persona o el agente que tuvo puntualmente el evento con el ciudadano, pues podemos identificarlo y podemos hacer un seguimiento correcto. Por ejemplo, si ustedes recuerdan el caso de Dylan, se supo que pasó porque había un video que capturaba puntualmente el número de identificación de la gente del SMAT. Entonces es muy importante que a la hora de documentar traten de enfocarse en eso. Obviamente lo primero es su seguridad. En caso de haber heridos, lo primero que tienen que hacer es tratar de buscar a alguien que pueda ayudar al herido, si ustedes no están capacitados para hacerlo. Pero en la medida de lo posible también es importante que les pregunten su nombre, qué pasó, eh, cuál es su número de identificación y si es un detenido también pregunten a dónde lo llevan. Es clave para saber qué pasa con las personas que tienen... Eh, Enfrentamientos, encuentros puntuales con los agentes del ESMAD o policía. Traten de enfocar el suceso que están grabando o los hechos. Muchas veces uno trata de abarcar todo lo que está pasando y mueve el celular para todos lados. Eso es muy difícil de usar en el momento que se está reconstruyendo un hecho o que se trata de entender qué pasa. Lo mejor y lo recomendable es que enfoquen su cámara hacia un punto y se queden parados grabando ese momento. Si ven que la acción está moviéndose o se está desplazando hacia otro lugar, háganlo con calma. Tener un video claro, eh, digamos con un movimiento tranquilo, es la mejor forma de entender cuáles son los sucesos y quiénes son los agentes que están interviniendo. Por último, si se ven obligados a correr porque su seguridad es primero, eviten cortar la grabación. Es mejor que corran y narren lo que está pasando. El audio muchas veces es un insumo que ayuda a complementar la escena o lo que estamos reconstruyendo o ayuda a evidenciar lo que pasó. Entonces, en la medida de lo posible, sigan contándole al celular, a la cámara o al dispositivo que están usando lo que está pasando y por qué se ven obligados a correr. Hay otras recomendaciones para compartir los videos, fotos o registro que hicieron en la protesta. Una es que si están haciendo un live, le pidan eh, a otras personas que lo compartan. También a veces es importante, eh, si ustedes son eh, digamos, consumidores de un live, tratar de grabar ese live. Muchas veces los celulares tienen la funcionalidad de poner a grabar lo que está pasando en la pantalla. Eh, mucho del material que nosotros hemos usado para reconstruir lo que ha pasado en las manifestaciones es gracias a esas grabaciones de los lives que ha hecho otra gente. Eso es importante porque a veces Facebook, dependiendo del contenido de los lives, termina bajando esos videos y se borran. Entonces tener ese respaldo siempre es mejor. Además, eh, con las fotografías es importante que cuando las compartan en redes dejen muy claro los mismos datos que hablábamos anteriormente, fecha, hora, lugar, qué estaba pasando, tratar de poner esas cosas cuando hagan la publicación en redes lo mismo con los videos si no alcanzaron a decir en el video ese tipo de información traten de ponerla en la publicación de redes sociales esto les sirve a las personas que usan ese material como insumo eh, para entender lo que estaba pasando y sobre todo para que en redes sociales no se empiece a difundir información que es incorrecta a veces en el afán de querer compartir un video eh, se termina de, de pronto distorsionando en qué lugar se hizo o qué estaba pasando y esa información se termina regando en redes sociales y termina obstaculizando un poco el, el trabajo del periodista, del investigador que está tratando de entender eh, cuándo, cómo y a qué hora y en qué lugar pasó lo que se ve eh, en el video o en la fotografía. Eviten plataformas como TikTok o Instagram Stories es importante que los contenidos que hagan, el registro, quede por más de 24 horas. En el caso de Instagram, eso no pasa, se borra muy fácilmente. Y en el caso de TikTok, hay una dificultad para encontrar el material después. Por eso es chévere que traten de usar otras plataformas como Facebook, incluso como YouTube, o hay muchas personas que de una mandan el contenido por WhatsApp. Lo importante es que después todo este contenido que en algún lugar lo logren subir, taguen a las personas que consideren son importantes pa eh, y que quieren que vean este video y que creen que pueden hacer algo. En últimas, registrar la violencia policial y ponerse en el centro o estar cerca del centro de la acción en las manifestaciones tiene que ser una decisión personal y tiene que ser una decisión que pase también por la importancia del autocuidado y de la seguridad. Cada protesta es distinta, cada situación va a ser distinta y por tanto, todas estas recomendaciones son más o menos generalidades que les van a ayudar, pero que siempre hay que evaluar y poner en contexto. Acérquense tanto como su autocuidado y su seguridad propia les indique que deberían hacerlo. No todos tenemos que ponernos en riesgo para documentar la violencia policial, porque puede salir muy mal. Entonces, tengan en cuenta estas recomendaciones, pero sobre todo cuídense y siempre evalúen hasta dónde llegan, cuál es su límite y cuál es el límite de su propia seguridad y de la protección que merece su vida.